Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melicat Blog. En esta ocasión te voy a enseñar un generador de meta etiquetas o etiquetas metas, como tú les llames, que es muy eficiente y muy útil a la hora de trabajar con documentos HTML. Lo primero, aquí en la página cuando entramos, pues aparece el nombre de la página que es MetaTag Generator y viene una breve descripción que dice: "Las meta etiquetas contienen una importancia significativa para el SEO de un sitio web. Si no puede resolver el suyo, deje que nuestra herramienta lo produzca por usted. Agrega el título de su sitio, una breve descripción y etiquetas en los lugares requeridos y presione el botón generar meta etiquetas para que la herramienta funcione. Bajamos un poco y efectivamente tenemos campos a completar. Un pequeño formulario en donde vamos a decirle a la web este, sobre qué trata nuestro sitio para que pueda generarnos las meta etiquetas o etiquetas meta, que es muy útil a la hora de trabajar con HTML y también ante el navegador para que se pueda efectuar un SEO correctamente empezaremos por el título digamos que mi sitio web se llama Melikat Blog, ¿no? es un ejemplo, la descripción de ese sitio web ustedes pueden elegir una aleatoria somos una empresa dedicada a crear contenido variado en internet y así se pueden ir hasta que abarquen prácticamente lo que el espacio recomendado da es decir se recomienda que solamente llenen hasta aquí con su descripción entonces yo para este ejemplo lo voy a dejar hasta aquí ya que no se me ocurre nada más por ahorita las palabras clave del sitio por ejemplo uh, videojuegos puede ser moda estilo es decir, tienen que ser palabras claves que vayan a destacar ante el navegador y que estén relacionadas con su sitio web, ¿no? Estilo, comida, um, ropa, puede ser cualquier cosa. Ya que hayan terminado, la última palabra la dejan sin coma y sin punto. Todas las demás separadas por una coma. En donde dice permitir que los robots indexen su sitio web, le vamos a cambiar a sí. Permitir que los robots sigan todos los enlaces, también le vamos a dejar en sí. En donde dice qué tipo de contenido mostrará su sitio, le vamos a dejar el que trae por defecto, que es el UTF-8. ¿Cuál es el idioma principal de su sitio web? En este caso le voy a poner español. Y aquí en donde dice metaetiquetas opcionales, le vamos a dar a más, va a mostrar dos opciones. Vamos a irnos a la segunda, que dice autor, y en este caso le voy a poner Melikat Blog. sería el autor. Y le vamos a dar generar etiquetas meta. Una vez que las haya cargado nos va a redirigir hasta esta parte y solamente le vamos a dar a copiar al portapapeles. Dice que aquí ya se ha copiado, le damos a aceptar, vamos a nuestro código y pegamos las metaetiquetas. Esto te va a ahorrar muchísimo trabajo y si revisas metaetiqueta vas a ver que efectivamente son las respuestas que yo le di al formulario. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Estamos en Melicat Vlog.